Tenga que te hable, me gracias camila merejos reportando palos Osobrosos en el día de hoy salimos a las calles a preguntarle a las personas qué opinan sobre lo que dijo a la de que no grabaría un popurrí de johnny ventura veamos qué opina usted sobre lo que dijo la que no grabaría un, un, una canción con johnny ventura un popurrí bueno, tú sabes que cada quien es dueño de sus ideales. Si los ideales de él es no grabar un papurrido de Johnny Ventura, debe de respetárselo, porque aquí la sociedad dominicana le gusta atacar mucho también y ser persuasivo. Y yo creo que cada quien es dueño de su propia decisión. Eso es mi opinión. Y si él no desea grabar un popurrí de Johnny Ventura, bueno problema de aquí todo el mundo queremos darle reverencia a ese señor porque fue una gran persona. Muchas personas dicen que lo dijo en un mal momento. ¿Usted también lo cree? Bueno, no era el momento, no, porque cuando una persona es, está fallecida debe de respetarse su memoria. Y más si son personas como fue Johnny Ventura, una persona serviciada del pueblo y que fue procursor de merengue en nuestro país. ¿Qué le, que luego se opina lo que dijo Hazard, que no haría un popurrí de Johnny Ventura. a lo que hay que matar, ese rastrero, que le diera la oportunidad y se pone a hablar y caballar. Tú no prives loco, hasta y loco ahora, rastrero. Te borré, te saqué de la guagua que te estaba poniendo acá rato, ratero. Que el papá, coño, Johnny Ventura, el que puso la tambora a sonar, que nos sacó internacionalmente y merengue. No más palabras, su señoría. Rueda. Esto es 1900 que yo ni me acuerdo. A bajo luz. Me dijo que lo perdonaba por lo que decía. ¿Se ¿Está de acuerdo o no? No, que no perdone a nadie. Ah, él lo integra a mí. No, mentira. entiendo. <risa> de acuerdo con lo que él dijo que no haría un popurri de Johnny Ventura? Ese es un ratero ese. El que, pone, el que habla del papá del merengue como Johnny Ventura no sirve. Que lo maten, es desgraciado, mandenlo a cancelar allá con todo, que no le den fiesta en parte a ese perro. Es a otras manos, no me igual. que no haría un popurrí de Johnny Ventura. Ese señor para mí lo que es un ignorante, porque de todas maneras él pertenece a la música. El que habla mal de Johnny Ventura está hablando mal hasta de quien lo vio nacer. Un hombre como Johnny Ventura, para mí ese tipo es un antisocial, responsablemente lo digo. Que hasta dijo que no haría un popurrí de Johnny Ventura. Ah, no, buen hombre, Johnny Ventura es un hombre de los mejores hombres del mundo. Cuando, fallo, cuando fallan gente así, el mundo va bajando. Porque es un hombre inteligente, que le hablaba a la gente como vive el mundo. Un hombre que le daba eh, eh, experiencia a todo el mundo. Todos esos músicos subían por él, porque aquí nadie sabe cantar como él, eso es todo. Bien, una preguntita. ¿Qué opina usted si está de acuerdo de lo que dijo Arajasada y que no haría un popurrí de Johnny Ventura? Bueno, en realidad, él cometió un error en decir esa palabra, porque ellos, en realidad, vienen naciendo de la música porque Johnny fue un integrante, lo primero. Entonces, él no, no, como quien dice, no. Él, no, él no, no pensó antes de hablar. Él tenía que, que saber que era... Un, un profesional, una gente buena. Johnny Ventura era un hombre que, que ayudó mucho a Haitita a salir adelante. Y bueno, la macó, eh, a la la, la marcó. La, lo hizo más. Él tenía que de, eh, aprobar, él eh, tenía que hablar bien sobre Johnny Ventura. Esa es mi opinión pública. ¿Qué opina usted sobre lo que dijo la Aláhazá de que no haría un popurrío de Johnny Ventura? Bueno, en realidad mi opinión es que quizás en ese momento Alajaza no estaba pasando por un buen momento, emitió una opinión la cual eh, fue castigado por la población pero él entendió de que lo había hecho mal yo no me sorprendería si en vista de toda esta situación él tome la iniciativa y de hacer un popurrí porque Johnny Ventura es uno de los grandes nuestros. ¿Qué ¿Usted sobre lo que dijo Alajaza de que no grabaría un popurrí de Johnny Ventura? Ah no, ya eso son ignorancias, porque a cada quien ha que darle su mérito y fue uno de los... o es, es más grande en el merengue, ¿entiendes? Son ignorancia, pero la juventud a veces no... Yo creo que no es tan joven tampoco, tú ves, para que cometiera ese error, así. Pero a veces quedándose callado es más bonito que hablando mucho. ¿Qué opina usted sobre lo que dijo Alajaza de que no grabaría un popurri de Johnny Ventura? Ajá. Alajaza está loco. Pregúntame a mí. Ya, dígale. ¿Qué ha usted? Eh, de, ¿Qué dijo Alazá Que no grabaría un poco de popurrí de Johnny de Ventura. Ventura. Claro. Mire, Alajaza, lo que tiene que saber es que él es sí. eh, el de atrás en su, en su categoría. Aquí hay categoría en su género que se llama Oiga, Omega, Tito Swing y demás. Alajaza, tú eres de atrás. Mira, tú, tú ganarías rating si tú grabarías un popurrí de Johnny Ventura. Johnny Ventura hay que respetarlo en este país. Johnny Ventura como persona, como artista, como persona que cooperó con, con, con grandes artistas. Alhassá, oye, oye, recoge. ¿Qué opina usted de lo que dijo Alhassá que no haría un popurrí de Johnny Ventura? No, no, ese hombre habló más del caballo del caballo mayor que no podía hablar así porque el caballo mayor eh, es un hombre fue muy humanitario, un hombre que ayudaba a los pobre, él siempre estaba presente para ayudar a los jóvenes para seguir la carrera de, tu, de estudiar y no, no podía hablar en ningún momento de azar en contra del caballo de Johnny Ventura, el caballo mayor porque Johnny Ventura fue un hombre ejemplar entre la humanidad y entre la sociedad, Johnny Ventura fue un hombre humanitario también ¿Usted sobre lo que dijo asas que no haría un popurri de Johnny Ventura? Se comió los mocos ahí, se los comió conmigo ¿Y usted qué opina? Bueno, yo de eso por ahora no pido nada. Yo lo que opino que. Estoy bien. Grabaría un popurrí de Johnny Ventura. Que no grabaría un popurrí con Johnny Ventura, ese tipo está loco. Ese es un loco viejo. Ella, ella se enterró como músico, es loco. ¿Es cuánto? No, no, a la se comió los mocos ahí. ¿Cómo va? Un hombre tan popular como Johnny Ventura. Pero nada, para adelante, Dios que los perdone, pero pues nosotros estamos feos. ¿Qué opina usted de lo que dijo a Alajazán, que no haría un popurrí de Johnny Ventura? A Jalazán yo creo que no se le debe dar ni comentarios sobre eso, porque imagínate tú, Johnny Ventura, lo más grande que tiene el país, lo que no ha dado el país, lo que puso la bandera en alto con el merengue, a la Alajazán lo que graba es, son cosas que ni sentido tienen, eso no, no merece ni comentarios. Bien, ahí pudimos escuchar las declaraciones de las personas sobre esta polémica del comentario que hizo Alajá de que no grabaría un popurrí del fallecido Johnny Ventura. Eso es lo que tenemos por el día de hoy reportando para los asombrosos Camila Merejo. <música>